Yo soy la Brujita Lola ¿Vieron los otros videos? Me encantaron Yo estoy feliz No tengo los lentes Porque me los saqué Porque me bañé recién Y entonces Bueno <ríe> Me los saqué, nada más Bueno, en un rato me los pongo Ahora no quiero Porque quería filmar Este con sin los lentes. Estoy feliz. Bueno amigos, ¿tienen alguna idea? Hmm. Déjenme pensar. Ahora vengo, ¿eh? Ahí está. Bueno amigos, este estoy pensando. Uh, uh, uh vieron que tengo la piel tengo la piel de color de este color azul por ejemplo o ser este, no sé de qué color es abuela, como somos brujas bueno, no entiendo abuela. mi oreja es, es azul o no sé de qué color es mi pelo bueno, así son las brujas pero nosotras somos brujas de verdad, ¿o no, abuela? Sí. Sí. <risa> bueno, ahora le paso su varita mágica, porque esa también tiene... Abuela, voy a poner ponerse. No toques niña. Acá tenés tu varita azul. Este es el color de la varita de la abuela. mira, mira. Ven, toma. De a mí no ya No, yo no quiero este nada. Pollo. Bueno, no quiere su varita. Igual nosotros estamos. No quiere su varita. Igual nosotros estamos felices y quieren estar conmigo haciendo videos locos. Bueno, a ti, ¡A ti os. Oh, oh! Aunque no hicimos ningún hechizo. Bueno, perdón. Adiós.